Hola amigos de las matemáticas, bienvenido a este blog que se llama lecciones de mates y hoy vamos a ver juntos cómo se pueden hacer los típicos problemas de edades este tipo de problemas pues se da a la edad de hoy y luego te dan un dato que dice hace 5 años o dentro de 7 años, vale, ese es el tipo de problema que vamos a resolver hoy vale. lo primero es leerlo muy bien hasta que lo entendamos, vamos allá la edad de Jorge es el triple que la edad que tiene su hijo en este momento y ahora viene lo de problema de edades. Hace 10 años la suma de sus edades era 28. ¿Qué edad tiene actualmente cada uno? Venga, lo primero que vamos a hacer es poner estos datos en forma de esquema. Hemos puesto una fila con Jorge, otra con su hijo y una columna con la edad que tienen hoy, en la actualidad, y con la que tienen hace de años. Vamos a ir leyendo otra vez de nuevo. La edad de Jorge es el triple que la que tiene su hijo en este momento, es decir, hoy. Pues si al hijo le ponemos X, porque no conocemos la edad que tiene, Jorge que tiene, leemos otra vez, la edad de Jorge es el triple. Pues el triple es 3X. Luego no habla de hace 10 años. Hace 10 años tenían 10 años menos, ¿no? Entonces a la edad que tienen hoy, por ejemplo, Jorge que tiene 3X, le voy a quitar 10 años. Y al hijo que es X, pues hace 10 años tenía 10 menos. Y al ser un binomio es recomendable que le pongáis paréntesis. Bueno, cuando tenemos esto, yo lo que recomiendo es que pongamos... A la hora de plantear la ecuación, en vez de inventárnosla o esperar que aquí alguien nos ilumine o nos aparezca una luz y una idea feliz, lo que se nos ocurre es mejor ir escribiendo lo que dice el problema, pero en un lenguaje un poquito entre matemáticas y entre lenguaje normal. Vamos a ver, dice hace 10 años. Pues Nosotros escribimos aquí hace 10. Esto se refiere a que las variables las vamos a coger de esta zona de acá. ¿Vale? Porque la frase es de hace 10 años. La suma de su edad, es decir, la edad de Jorge más la edad de su hijo, dice que suman 28. ¿vale? Pues ahora hemos escrito una frase que está medio en castellano, medio en un lenguaje matemático. Dice, hace 10, Jorge más su hijo sumaban 28 años. Y ahora tenemos que traducir. Donde pone Jorge, nosotros vamos a poner la edad que tenía Jorge. 3x menos 10. Ahora viene un más, nosotros ponemos más, y ahora la edad del hijo. x menos 10. Y ahora igual a 28. Y fijaros que ya tenemos planteada la ecuación, ¿vale? Así escribirlo de primeras es algo que es difícil. No pretendáis escribir las ecuaciones y leyendo el enunciado, ¡zas! Ahí del infinito que te aparezca la... el planteamiento de la ecuación. Es mejor primero escribir los datos en, un... en una tabla. En los problemas de edades, este tipo de tablas son muy útiles. Y luego después vamos a pasar primero... Lo que te dice el problema es un lenguaje más sencillo y por último lo vamos a pasar ya a un lenguaje algebraico donde traducimos Jorge y su hijo en este caso por las expresiones que hayamos puesto en la tabla. Bueno, para resolver ahora esta ecuación es fácil, quitaremos los paréntesis, simplificamos los términos semejantes, los que tienen incógnita se suman entre sí y los términos independientes también, 3 y 1 dan 4x, menos 10 menos 10 da menos 20 igual a 28. Con la regla de la suma podemos sumar 20 en los dos lados de la ecuación y entonces me queda 4x igual a 48. Y ahora con la regla del producto dividimos los dos lados de la ecuación entre 4 y nos queda que la x vale 12. Bueno, no hemos acabado aquí el problema porque ahora sabemos que la x vale 12, pero ¿esto qué significa? Bueno, pues nos vamos aquí a la tabla otra vez. Y en la tabla tenemos que Jorge hoy es el triple de x y su hijo x. Pero claro, tenemos que volver a la pregunta. ¿Qué me piden? ¿La edad de hoy o la edad de hace 10 años? la hemos ¿Qué edad tiene actualmente cada uno? Es decir, me lo piden en hoy. Así que Jorge tiene el triple de X, o sea, el triple de 12, que es 36 años. Y su hijo, según la tabla, tiene X años, o sea, 12 años. Y ahora si os fijáis, efectivamente, 12 por 3 es 36, o sea, que tiene el triple. Y hace 10, si le quitamos 10 a cada uno, serían 26 y 2. 26 y 2 dan 28, que es lo que habíamos dicho que tenía la suma. Bueno, pues espero que os sirva este vídeo, después haremos otro vídeo donde en vez de restar la edad hace 10 años hablaremos de en el futuro, pero vamos, que es muy similar a esto. Si te ha gustado, por favor suscríbete, comparte o dale a like y si no, pues por favor no pongas nada, ¿vale? Venga, si tienes dudas las puedes poner abajo en los comentarios o visitas el blog, que allí también tenemos un montón de problemas y ejercicios ya hechos. Venga, un saludo y mucho ánimo con tu estudio.